de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día de hoy nosotros tenemos aquí a la mano un samsung a 22 gente la cual tiene bloqueo por falta de pago de claro en este caso como ustedes pueden verlo este dispositivo no nos deja utilizar ya que queda inhabilitado después de un cierto tiempo de uso la cual no tiene el ingreso de llamadas y muchas cosas no funcionan bien entonces yo les doy una nueva solución para ustedes para que lo puedan hacer muy rápido y fácil lo que tienen que hacer gente si ustedes no tienen acceso al navegador acá es algo muy simple y muy fácil de hacerlo, de otro método. Muchas, muchas personas me han dicho que no se puede y es un montón de pasos que tenemos que hacer. Pero hoy les voy a enseñar a hacer algo más rápido y más simple que a ustedes les va a servir. Primero tienen que tener gente una memoria SD y un adaptador para que ustedes puedan pasar una aplicación desde su ordenador. En este caso yo les voy a dejar para que ustedes lo descarguen. Por ejemplo voy a descargar el Quick Chocolate Maker. Ahí lo tengo listo vamos a descargar de esta página principal que tenemos acá WichoCutMaker. maker esta aplicación gente es muy importante para este proceso como ustedes pueden verlo ahí yo lo tengo WichoCutMaker, maker lo voy a descargar en la parte de abajo nuevamente clic en descargar y listo ya automáticamente se me descargaría abajo en la barra de notificaciones lo voy a mostrar en carpeta y listo bueno acá ya pues yo lo tengo ya la aplicación descargada que es algo muy simple Listo, acá lo que voy a hacer es copiar ese, Mi tarjeta SD externa que tengo Conectada a mi computadora Para eso me voy a este equipo Y acá voy a ver dónde está ubicada Lo que sería mi memoria externa Para eso voy a poner en pantalla grande Listo, acá lo tengo, unidad USB H1 Y lo copio Lo copio ahí la aplicación Quick Cut Maker y listo gente Una vez que hayamos hecho eso ya pues ya acá es muy rápido Lo que van a hacer acá es al dispositivo de Retirar la bandeja donde lleva la tarjeta SIM Vamos a retirarlo Listo, lo retiramos Y lo colocamos la memoria SD En este caso lo retiramos de nuestro ordenador Y lo colocamos No importa el chip, no lo voy a colocar Solamente voy a colocar la memoria para hacer el proceso Listo Una vez que estemos ahí, pues ya es muy fácil gente Acá en muchos momentos te deja así utilizar el equipo Por ejemplo, ahí si sí te deja en muchos casos Un buen momento, listo Nos vamos a sacar archivos Listo, almacenamiento interno, perdón, almacenamiento externo, tarjeta CD, seleccionamos y listo, vamos a ir hacia abajo, acá lo tenemos, la aplicación que hemos copiado en nuestro en nuestro memoria micro cd lo damos un clic y lo instalamos. Aquí como podemos ver gente, el dispositivo se me dejó de salir ya que yo retiré la tarjeta SIM, porque a través de la tarjeta SIM se hace una conexión a internet y es ahí también donde te aparece. Listo, ahora le damos en abrir una vez que hemos hecho eso pues lo abrimos la aplicación entonces vamos a buscar hacia el final o a veces aparece en el principio el nombre de la aplicación es la siguiente, yo les voy a mostrar aquí en el video esta es la aplicación que tenemos que encontrar este es SISDLL, lo damos un clic y te va a abrir tres opciones más vamos a coger la segunda o la tercera cualquiera y ahí lo vamos a dar en información de la aplicación listo, en este caso lo vamos a desactivar gente lo desactivamos, recuerden que una aplicación desactivada ya no va a volver a ser utilizada, es decir ya no se va a poder más abrir gente, ya entonces acá lo damos en notificaciones, apagamos esta opción, acá nos dice, vamos a ir donde hay más, aparecer encima, lo desactivamos también, acá lo desactivamos esta opción también, listo, una vez que hemos hecho eso lo damos por forzar cierre listo, eso es todo el proceso entonces, una vez que hayan desactivado esta opción esta aplicación, perdón que lo pueden encontrar aquí en el menú de Quick you Could Maker una vez que hayan ya ustedes hecho ese proceso ya la aplicación no les va a volver a aparecer ojo, este proceso no te van a quitar el email lo van a reportar, solo va a quedar ok gente, ya que ustedes solamente no tienen que actualizar el software ni restablecer en este caso ya ustedes pueden ver el, el aviso ya no ya me aparece entonces lo que tenemos que hacer es los pasos que hemos que yo les he indicado acá lo tenemos el Quick Chocut Maker por ejemplo lo tenemos ahí y nos vamos a hacer fondo donde está la aplicación pero esta aplicación ya está deshabilitada o desactivada listo, ahora por ejemplo vamos a cerrar Quick Chocut Maker, cerramos y lo volvemos a abrir para buscar nuevamente la aplicación y nos damos que la sorpresa que ya no está entonces ya la aplicación no está funcionando ese es el método entonces para Samsung A22, un método simple y rápido que puedan solucionar el bloqueo de claro. Antes de eso gente no se olviden de desactivar acá lo que serían las actualizaciones de software, ya que una actualización de software pues obviamente lo va a volver a normalidad, eso tengan en cuenta y también no pueden restablecer ni formatear, es el método más efectivo que hay hasta el momento en lo que sería el bloqueo de claro. Para Samsung A22 y cualquier otro dispositivo que ustedes puedan aplicarlo y les deje desactivar o inhabilitar lo pueden realizar sin ningún tipo de problema eso fue todo entonces espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse a mi canal y aquí estamos con muchos más aportes para todos ustedes